Hola, hola, buenas a todos, aquí estamos comentando Un día en la taberna Y hoy venimos con una nueva serie Para este nuestro canal Vamos a jugar a The Spirit de Mouse Que es un juego así, pues, pues, indie Que no salió hace mucho, si no me equivoco Sobre septiembre o a finales de septiembre Y, eh, bueno, es una experiencia, pues, tranquila De relax, un poquito plataformeo Me parece un juego o nos pareció un juego aquí en la tarna súper interesante de, de bueno pues eso tranquilito, de relax, con calma y, y algo diferente a lo que ya habíamos traído con una estética pues un poquito cartoon parecida a level genius y, y nada pues nos entró por el ojo y pues vamos a jugarlo así que vale vamos a iniciar el juego está completamente en castellano no sé cómo andará la traducción pero bueno estar está Así que vamos a ver qué nos presentan ¿De? Cargando A ver, es súper cute el ratón, o sea, me encanta Ojo Suncler Lluvia encima, pobre ratoncito todos los aldeanos se refugiaron en sus calentitos hogares ocultándose la tormenta que se formaba en el cielo. Claro, menos tú. Tus tienen la suerte de estar calientes y secos esta noche. Ahí va, voy, voy, voy, voy, voy, voy. Cuidado, corre chiquitín. Oh, yes. Esta pequeña ratona ha pasado una noche muy larga Tratando de huir de, de todo Sola en una ciudad que no percibe su presencia La ratona se vio buscando sentir que tenía un propósito Se vio buscando sentir Pero sin que ella lo supiera, la vida iba a dar un giro inesperado O oh, verás, ya te vive venir ese giro Le va a caer un trueno o algo así y ahora tienes poderes eléctricos. Oh. Uf, como súper rápido el control. No me lo esperaba para nada. ¿eh? Pero para nada. Ay, no podemos saltar. Vale. Malditas luces. ¿Qué pasa? ¿No para de irse a la luz? De verdad, tenía que pasar justo hoy. La razón vio un manos tristes y quiso ayudarlos. Pero solo era una ratoncita, ¿qué podía hacer ella? Pues, ahora veremos. Además, te pone. O sea. Te pone. Uy. Ah, vale, o sea. Para que pasen entre pequeños, camina hacia ellos. Ahí luego puses Enter. Ah, pues no tienes salto. Uy, uy, uy, uy. Ahí ser, so, O sea, son los que tú me digas, ¿vale? Qué raro. O sea, se siente incómodo porque yo pensaba que literalmente íbamos a poder saltar por donde quisiéramos, pero no es el caso. Oye, esto era un saliente pequeño. Vale, no, ok. No podemos. No podemos ir para atrás y no hay más zonas que, que explorar, etc. Me encanta. Me mola muchísimo el tema de De la lluvia y. y ¿Cómo está todo ambientado Me gusta mucho. A ver, aquí ¿qué dice? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Pero qué? Cuando hablo la nevera suena el timbre. ¿Qué está pasando aquí? La tormenta de antes habría, habrá fastidado la electricidad. Ahora parece una casa encantada. Bueno, oye, a ver, ¿lo he perdido por lo servido? Si los humanos tuvieran un poco de ayuda con sus problemas, pensó la zona, seguro que serían más felices. Vale. Pues... Parte de por por los alimentos. Vale. Uy. Ah, vale. Ah, bueno. Vale. Se escucha espacio cerca de una celosía para treparla. Ok, entiendo que trae Esto Ah, vale, pues sí, en lateral. Oh, Dios mío, qué, qué raro. <risa> qué súper raro la, que la rata vaya en, en horizontal. Uy, uy, uy. Yo otra vez, pero se acaba de tender la ropa. Mejor meter la ropa adentro antes de que se moje. Bueno, la ventana se ha como siempre. ¡Abre! Uh, ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? ¡No! ¡Mi pañuelo! ¡Oh, bueno, no es su pañuelo! Es su pañuelo favorito. ¿Dónde se va a quedar? Seguro. Cae en la antena. Que casualidad tú La ratón no vio lo que pasaba Y pensó que A ver qué pasa Podría trepar ese palo tan grande Y recuperar la tela ¿Tú crees? Venga, confiamos Era su oportunidad Aquella noche por fin ayudaría a alguien Dios mío, pero hay que subir un montón Aquella noche quizá incluso Podría llevar algo de felicidad a Saint Clair Sancler Clair Supongo que la pronunciación Es así pero Uff Plaza del Sur Ayuntamiento de san Clair no, Entiendo que tenemos Como zonas De exploración Y demás Pero buah, wow, Tiene que subir hasta arriba Es precioso Tío El pueblecito ¿eh? Ah Está hecho de cierto tamaño Que o sea Como súper realista ¿No? La rata está hecha En, en el tamaño que toca Y, y... Como que te metes en, en la piel del bichillo. El pararrayos. Recuperar la bufanda. Vale. Después puedes sacar el mapa, ¿eh? Que lo hemos visto antes. Con la M. Ubicación actual, la ratona. Buah, pues. O la ciudad es enorme. Norte de la ciudad. Calle del este. Plaza del sur. Residencia del oeste. Vale. Eh, vale. Por ahí no podemos pasar aún, me entiendo. Bueno, a ver, vamos a asomarnos. No, esto se tendrá que quitar en un futuro. Vale, tenemos la zona bloqueada y ya se desbloqueará. Se desbloqueará, vale. Ok, ¿cómo subimos? Uy, estamos chiquitos. Vale, a ver, ¿cómo subimos hasta ahí arriba? O ¿cómo vamos a poder subir? ¡No! ¡Me muero! O sea, haces clic derecho y hace el, el, el maullidito y es que se le mueve la boca. ¡Ay! ¡Estoy flipando! ¡Me encanta! Vale. Eh, me alucinan un poquito las... uy. Las de estas, las macetas que hay así en... En, con, con, con el shader este de los rayitos, pero no, o sea, me faltan me, me falta el, el qué que claro, por aquí no vamos a ningún lado y tampoco nos han enseñado a usar nada eléctrico o tú tienes poderes eléctricos eso sí que lo sabemos porque en el trailer se ve y te claro. da... Y te da para o te lo enseñan, ¿no? Uy, una piedra eléctrica. Ah, no, una maceta volcada. Eh, pero claro, ¿cómo sacamos los poderes? ¿Cómo, cómo subo hasta allí? Entiendo que debe haber algún sitio. Ok. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, vale. Vale, vale, ya, ya estamos, ya estamos. Tengo que usar las celosías estas para subir... Exacto. Ahora sí. Vale. Ah, vale, vale, vale. Justo. <ríe> o sea, digo, no me han enseñado otra cosa, no... Que podía pulular por toda la calle, pero no tenía sentido tampoco. Me ¿Ves? Yo aquí me gustaría ir saltando. Es algo que me parece súper extraño. Que no salte a la ratita, pero bueno. Podemos ir maullando una cosa por otra. Esto, la los puntos de electricidad. Uy uy, uy, uy, ¿por qué este está rojo? A ver, cuidado, hija mía. Que te va a dar el calambrazo, verás. Me toca ahora seguro. <risa> es que me lo veo venir. ¡Uy, cuidado! Dios mío, tan alto no está. Cuidado, cuidado. Ay, la ratita, por favor. Claro, y se ha enganchado en el pararrayos, es obvio. Agárrala. Pero, ¿dónde? Hija mía. Es que está sentando a la suerte. Que, por cierto, es súper pequeña. Dios, Dios, Dios, la tormenta, tú Nos va a pillar ¡Holo! Dios Ahora viene Thor Pues más o menos Dios mío, si hubiéramos resucitado Bueno, eso. Lumion Oye Hola, hola Tú, ahí abajo No se de dormir Despierta va, ah, vaya, va Ah, claro, ya hemos perdido Hemos cambiado todo el pelaje de, de blanco a marroncito Medio chamuscado Excelente, pensaba que habías muerto O peor, que me estabas ignorando Parece que el impacto te ha cargado energía eléctrica Mi energía Vuelve aquí al prarrayos Tenemos que hablar Deja de corretear por ahí. Usa esa caja de cables de allí. Acércate a la caja y dar una descarga. Tienes mi poder para usarlo. Date prisa. Eh, ¿Cómo damos descargas? Uh, vale. Maravilloso. Normal. La mayoría de la gente no puede manejar su primer cable sin ya buscarse un poco. Lo que sea que te empuja la escala aquí, da igual. Lo que importa es que me has importunado. Por tu culpa estoy atrapado en el pararrayos. Esto es humillante. Vuelvo aquí y dar una descarga para liberarme. Ya voy, ya voy. Voy te lo Ojo Te escondes detrás de un ladrillo Después de haberte Impactado un rayo Todo correcto ¿A Esto que es una bola de energía o algo así Ay, Por favor Medio emo Con el flequillito Ah no, que es un rayo tú. A ver, ¿dónde estás? ¿Que esto es un tío O algo así Tú... Tú... Se ha enfadado. ¿Tienes idea de lo que acabo de hacer? Pues no. ¿Por qué has trepado un parrallos así en mitad de una tormenta? ¿Querías morir? ¿Y por qué tenía que ser hoy, precisamente? Qué mala suerte. ¿Por qué decidieron que era buena idea mandarme a este polvicho? ¿Y tú, eh? ¿Eres una criatura mortal? ¿Qué eres? ¿Una rata o algo así? ¡Ay! que tú le... Una ratona. Ah, claro, hay una diferencia abismal. Qué cabeza la mía. No lo entiendes, ¿no? Te explico. Me llamo Lumion y soy un espíritu guardián. A los guardianes nos envían por todo el mundo para ayudar a los humanos, pero los humanos no saben nada, claro. Sin nuestra ayuda los humanos no serían nada. No serían nada. ¿Qué quieres que hagamos? Alguien tendrá que ayudarnos. Pero nos hemos chocado de forma tan violenta que se te han transferido la mayor parte de mis maravillosos poderes. Ahora estoy atascado en el pararrayos y no puedo cumplir mi deber. Un espíritu guardián como yo, atrapado en la tierra, qué humillante. y es culpa tuya. vas a tener que hacerte responsable tú y ayudarme. En serio, tengo que depender de una criatura mortal que remedio. Abre bien las orejotas, por suerte era un trabajo habitual para un espíritu guardián. Mi tarea era vigilar san Clair. Tenemos informes de que hay un número alarmante de aldeanos preocupados. Esta tarea tan sencilla era muy importante para el creador, es normal que ahora te toque llevarla a cabo. Cuando yo es un humano, genera... Generad felicidad. Cuando haya suficiente podré marcharme. ¿Has entendido todo? No me gusta repetirme. Sí, lo hemos entendido todo. Vale, vale. Empieza por la parte este de Saint Clair. Siento humanos preocupados por allí. Dirígete hacia esa puerta. La verás seguro. Vale. Supongo que ya tienes parte de mis poderes. Podrías usarlo. Úsalos bien. Te daré más información cuando llegues a la calle del este. No vuelvas hasta que tengas años o un trozo de fruta. No puedo pasar toda la noche en la tierra Así quédate prisa uh. Vale Ah, claro, y esto es lo que se veía Ay, ay, ay, ay Oh, ¿qué es eso? A una bombilla Vale, y tenemos que ir pues, recolectando toda esta energía Uy, está cerrado por el otro lado. Oh, vale. Ah, pero tengo otro por aquí. Vale, este. Y uy, uy, uy. Vale, vale, vale, vale, vale. Bueno, ok, ya hemos pillado un poquito de cómo va o de, de qué va esto. Uy, uy, uy, uy, vale. Uy. ¡Hola! Oh, no. Vale. Bueno, claro, tiene sentido que esto tenga más electricidad. Vale, pues vamos a ir para allá. Vale, esto también me tiene que dar un puñado. Toma. Vale, 69. Pues bueno, ya tenemos un montón. Bueno, claro, entiendo que se puede. Uy, ¿cómo llevas a esa? Desde allí hmm. Oye, oh, y allá arriba hay otra Uff, vale Hay algunas un poquito complicadas De conseguir, pero bueno, ya lo revisaremos Eso, de momento vámonos aquí a la calle de abajo Y vamos a empezar Nuestra primera misión, a ver Ábreme Retrocutar. Ah, perfecto Vale, ah bueno entiendo que hemos cerrado ya como La primera zona Y esto va a ser la segunda ya nada pero pondremos Volver a la otra para recuperar el resto de cosas Lo que no sé si Se se quedarán como Cerradas o, o sea me refiero a cerradas Que los que ya he recogido no los podré Volver a recoger y solo me mostrarán Aquellos que Que salen ya eh, o sea, los que me faltan por recoger, vamos. Qué cute, por favor. Vale, pues bueno, esta serie vamos a tratar de hacer capítulos eh, chiquititos, cortitos, que sean más, más píldoras, que no sean media hora. Así que con estos 18 minutos, ya que. Bueno, vamos a. Yo soy Luminon, ¿me oyes? Sí. Gracias a mis maravillosos poderes, los cuales tienes tú en su mayoría, podemos comunicarnos a grandes distancias. Esta es tu primera vez ayudando a humanos como espíritu guardián. Por suerte, estoy aquí para guiarte. No te acostumbres, no te llevaré de la patita todo el camino. ¿Ves el edificio con las ventanas encendidas? Dentro hay humanos. El deber de un espíritu guardián es el de ayudar a los humanos de este mundo. Sentimos sus emociones. Esos humanos necesitan ayuda. Acércate y podrás oír lo que dicen. Y descuida, ellos no te verán. Aquí fuera está muy oscuro. Ve, venga, vamos, no tenemos toda la noche. Vale, pues nada, lo he dicho. Vamos a hacer o vamos a tratar de hacer para. esto es para cambiar de zona. Eh, vamos a tratar de hacer. Uy, ¿por qué tengo que hacer el espacio? ¿Tengo que hacer niñera no que tiempo. Tal. Que más tiempo para los espíritus guardados, Joder, ya voy. Qué pesadilla. Vale, pues nada, lo dicho. Eh, cerraremos este capítulo aquí. Con la ratita nos despedimos. Y nada, haremos capítulos de unos 20 minutillos o así para, para disfrutar la serie en, en capítulos cortos Y con esto nos despedimos por hoy Seguidnos como siempre en redes que van a estar en la descripción Que comentamos un poquito de todo Y suscribiros a la taberna que estamos haciendo contenido de calidad y cada día mejor Gracias a vuestro apoyo Así que nada, eso es todo, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo Venga, hasta luego Adiós